Farfetch, espero que sea más rápido que este que Cleon. Es lamentable el que ¿eh? Me ha hecho sombra Bill a Mightyena para hacerse tipo fantasma con el cambia-tipo y meterle un mordisco. O sea, ha sido lamentable. Ish, no lo mato, tío. Puño-trueno-mutatipo. No, no. Ay, Farfetch, Farfetch, Farfetch, Farfetch, Farfetch. ¡FARFECT! Eh, ¿Qué pasa con pitruenos! Bienvenidos a Pokémon X y Z Bien, bien, bueno Después de estar sin grabar bastantes días eh, no hemos fallado, lo cual está bastante guay eh, no y... está mal, no está mal, eh no Sorprendente a, si, a ver si nos acordamos de todo lo que hay que hacer Vamos a empezar recordando que, chicos, tenéis un sorteo activo en el canal En esta pedazo de serie maravillosa y estupenda O, Eddie por favor, eh, lo tienes ahí debajo Cuéntales un poco qué tienen que hacer Exactamente Tal como recordamos en todos los capítulos, tienen que simplemente suscribirse... ¿Qué? ¿Por qué se ríe? Tal y como recordamos en todos los capítulos, dice... Y, bueno, en mi capítulo, en el primero, no lo, no lo, no lo recordamos. Pero en este sí, Entonces, tienen, que, tienen que comentar, suscribirse y participar activamente de la serie. Y van a estar participando por un juego de Pokémon que nunca me acuerdo los nombres, pero de los nuevos juegos de Pokémon, <risa> sencillamente. Diamante Perfecto. brillante y Perla reluciente. Juegazos, dejad Perfecto. un like, comentad para apoyar al máximo la serie y sin más dilatación, seguimos, ¿no? ¿Presentamos rápido el equipo diciendo algo o pasamos? Let's go Perfecto Vale, yo he cambiado... Eh, después del trato que hicimos en el último capítulo Gedarime, eh, que es mi Mighty ahora es, es firme, ¿vale? Tengo también eh, Afurfrow, que es un dios en la puta tierra Esta pareja va a darme todo, todo lo posible Luego Combusken, que ya lo conocéis Que bueno, ahí, ahí sobrevive Petiril, que bueno, ahí va y, y los dos que han revivido, que son Robert Sombra, el Monkey Y el Floet, que ha evolucionado Y, y ya está, eh, poco más Vale pues yo tengo a Kachai mi Farfetch'd, tengo a Simisear, tengo a Anonymous que es mi Herdier, tengo a Frogadier, tengo a Grotel y tengo al que todos estábamos esperando que llegara, este pedazo de Diggersby con potencia, 78 de ataque físico. Dios, ¡qué asco que me da yo voy, decir, yo, yo voy a pasar a presentar al equipo ganador Porque obviamente voy ganando la serie Porque el que, el que tiene más, más muertes va ganando Yo tengo a Augusto el Farfetch Tengo a Tomás el Monferno, a Eli el wartortel A Rifo el Noctowl, que lo evolucioné fuera de cama No, lo evolucioné en el capítulo anterior Y tengo a Bunyari, el Gabi Y a José el furfru con... Con ojitos tiernos que puede ser bastante interesante, sinceramente. Oye, creo que te has liado. En vez de decir Gaby el Buneari, has dicho Buneari y el Gaby, ¿no? ¿Puede ser? Y tengo a Buneari, el Gaby. Eh, puede ser. Pu ¿De puede ¿De ser. Replay, replay. Aquí va replay. Vale, seguimos muy. Bueno. Vale, continuamos. A ver, sí. eh. ¿Luchamos contra el tío este que está encima de la hierba? Yo o me lo he conocido. Sí, sí, sí. <ríe> yo <ríe> yo también. También. Ah, <ríe> yo bueno. ahora me lo he Oh, hay un hay un objeto ahí bajando con los patines. Pues iremos a por él. A ver. A ver con quién abre y ¡Cadabra! Y ah, le abro cadávera. con Mightyena. Oh. De locos. Yo abro con. Ah, perfecto. Yo abro, yo abro con, con Farfetch. <risa> Fantástico. De locos. Yo tengo todo un equipo débil a cadávera. Perfecto. Nada, ah, magnífico. Perfecto. Magnífico, tengo, loco. tengo un Monferno lucha. Tengo un, Hay un Minihaw lucha también. Ahí, lucha. Ya empezamos. Pero, a ver. ¿Quién tiene mejor defensa especial? Eh, poco El... sale del Mightyena de Eko Que va. Pero, pero, va no, pero va volando. Va volando. Nah, no, tiene. Intimidate? Que, y alarido, increíble. ¿Tien, tiene ¿tiene? Ganas, de sí, salir. Sí, sí. ¿Tienes todo, ganas de salir. Tiene ganas de salir. ¿Quién es mi Pokémon con más defensa especial? Diggersby. A tomar por. allá. Tiene ¿Qué ¿qué un Gibel, eh? A ver cuánto me hace con confusión. Mi Furfru fue más rápido que el cadáver. Cuidado, que pero, tiene un Gibel. Yo soy el único que tiene un tipo hada, eh. Creo que Tengo un puño de hielo en Greninja con el con el este de cambiar el tipo, así que ah, voy de locos. Pero ¿cómo tienes puño de hielo? ¿Lo ha aprendido solo? No, lo ha aprendido por MT. ¿Cuántas MT has compra de puños? A ver, explícame esto. Tengo las tres Ah, perfecto. Yo para el Gibble tengo al Bunyari con placaje. Que creo que le va a hacer un... Creo que le hago superfitas. Qué mal que voy, qué mal que voy, qué mal que voy. Que lleno, voy hacer... protean. Eh, no grabamos hace como una semana y no paro de llorar. Estuve toda la semana llorando antes de irme a dormir. Hidropulse. Bueno, a Buenos te, recuerdos tenía de tenía Vietnam Tu casco... sí, sí. el Gibble tenía piel, Tosca y casco dentado. Ni tan mal. Ya, ya, me ha, me ah, ha dejado fino. Ferrosit. Uf! Perro, sí. Perfecto, roca. vamos para allá. Vamos sí, iniciar qué, qué rico mi monferno, mi monferno va a desayunar. Va a desayunar. Un uh, uh, crítico, bien, rico. Bien, no di, venga, Es va. que tienes además de todos los tipos y colores. ¿sí? O sea, ya no solo tiene un Diggersby con potencia, tiene tipo fuego, sí, tipo, sí. tipo agua, con protean, sí, tiene, no sé, tiene sí. todo, lo tiene todo este pavo. Realmente, yo, esta etapa del juego voy a pasar bien Hasta que. Hasta que, precisamente este Pokémon, hasta que si ser empiece a pechear, realmente creo que voy bien. Pero en cuanto si mi ser empieza a pechear, ya tendremos un problema <risa> No, no, Havix tiene equipo competitivo, yo creo que viene Sekiam y Havix le explica un par de cositas le <risa> cómo cómo jugar competitivo, te lo juro Oye, te super pote aquí chicos, para que la pilléis, con el, bajando con los patines Y hay que subir otra vez, joder, solo por no subir no. ¡Tú! No me paro de caer, fuck it. Vale, lo de los patines, ¿Qué ¿los vais a reventar o no? Ahora, eh, por fin Nos lo full salteamos, nos los full ¡Oh! ¡Un LKid! ¡Hala! Vale, estoy en la mete. A ver qué metes. ¿Cómo me hubiera gustado? Afilagarras. se ha bueno. gusta guapa, eh? No está mal. No está a ver, mal. Hay, hay hay que puedo aprender más que nada. En early game funciona muy bien. Puedo aprenderla, si pues, sea. Sí. <risa> ah, Perfecto. <risa> Fantástico. De locos Ahí Tú me están petando por Telegram y me está liberando la pulsera de una forma. Ay, ahora que lo dices, voy a, mutear, voy a mutear WhatsApp. Cómo? Me salta, oye, me he saltado también al entrenador guay este que había por aquí. Ya, voy yo no. F en el chat. Vale, ahora. ¿Cómo llegaste? Si ¿Cómo sigaste? Si ¿Con los patines? Andando. Mío. Pero pero que me caigo. Claro, tienes que, tienes que tienes que entrar rápido. Tienes que entrar con velocidad. Ah, amigo. <risa> ah, amigo. Tienes que pillar carrerilla, ¿sabes? Ah, amigo, amigo. Es que claro, tengo esto mal configurado, entonces, a ver. Gustavo. Nah. Oh, tiene un vivarel. Soy uh, soy Vivarel desenrollar no me gusta, ¿eh? Soy Tony Hawk patinando. Soy Tony Hawk. Tony Hawk dice, Tony Hawk. Hawk. el otro matado dice. No es Tony Hawk el, de, el que patina, no, ¿no? Sí, sí. A ¿El ver. El skate. Sí, sí. A ¿Cómo es. va, cómo va ah, Farfetch con la cuchillada, el palo y tal? A ver qué tal pega. No va, no va. Que te lo maten. Mitad de vida. Bueno, con el crítico y tal. Con el crítico mitad de vida, es, que, ¿qué es eso? Es, es que un es malo en ataque, tío. Es malo en ataque, ese es el problema de mi Farfetch. Vaya, tenés si que mete, cambiar la Si mete todo crítico, mete todo crítico tu, tu Farfetch. El mío, tiene, es, es, tiene el palo, bro, y es, y es cuchillada que tiene alta probabilidad. O sea, ojalá, si no hace ojalá. crítico, me preocupo. Y, por cierto, yo me acabo de dar cuenta de algo. Que yo capturé un Bidoff en el capítulo anterior y puedo tener un vivarel para el gimnasio. Es buena, uh, es buena. Es tipo agua. Buena. Y, adem y además, y además es, oh. el problema es no le pongas 40 MTs. Y creo que hoy o ayer fue el día del Bidoff cuando estamos grabando esto. O sea, ¿qué día es hoy? No hoy es día, el día del de Bidoff pero... Es hoy, es hoy, la, es hoy. Del... Es, un, es, es una señal, yo creo. Bueno, creo que es una He señal. reventado con yo? mi full -flow a un Magby de golpe cabeza de fulminado. <risa> es hoy, es uno de julio, la serie empieza el día 10 de... la gente diciendo, espera, ¿qué cojones? <risa> ¿No me habéis oído o qué? Sí, es que se ha cortado el canal de, cara. de Discord. A mí por Ah, menos. digo que. hoy Odio a muerte. odio ha muerto. Oedi. ¿Qué? No, no me jodas. Te has desconectado. Ah, se me cayó Discord. La <risa> toman por culo, se ha quedado en el <risa> Hemos perdido a un soldado caído. ¿Hola? ¿Ustedes me escuchan? Los veo, pero no los escucho. ¿Hola? ¡Hola! Ah, hola ¡Vamos! ¿Hola? ¿Cómo van? <risa> se me cayó Discord. <risa> ¿A, mí ¿A mí A mí también por un momento, pero ah. has tardado tú más en volver que los demás, no sé por qué. Ah, ah, perfecto, porque estoy en la TAM. Perfecto. La <risa> Ah, me acaban de sacar un Simisage. Ah, que va a tener a los tres monos en la última etapa. Perfecto. Fantástico. Bueno. Pero sigues en nuestra ruta o has avanzado más. No, no, no, no, no estoy en la usted, estoy en la usted. No, a Croata. No, no, no, no, no, no, no, no. no. Uh. Pero, pero, tiró... <risa> es un Simisage. Sí, sí, sí, pero me tiró a Croata un monferno. Todo bien, que es un simisage. Es una Croata. Me, me dejó a 17 peces. Ah, no, 23. Yo me la estoy jugando sin ir, sin curar, eh Que yo no soy como Javis, yo no soy yo un pussy, eh Bro, es que, ¿sabes lo que pasa? No, ahora ya no estoy curando Ahora ya no estoy curando, pero Eh, que Hostia, se me olvidó lo que iba a decir, tío Tío, Javis, te pasa constantemente No sé, tronco no Revísate eso, eh Pues me he comido a hasta... este matado Joven Guille, me saca A's y mis perfecto de locos, es el mío. Para nada tiene acrobata. Ah, un pig knight Mira Javix, un pig knight Ah, lo voy a deletear con un gusto. yo abro <ríe> con, con, el con mierdas este loco. ¿Qué hace? Lo voy Oye. a deletear al. al. a este pig knight Con. Disfrutándolo, ¿no? Sí, sí, sí, con tantas ganas. Oh, y me sacan ah, solo Pokémon mi... tipo psíquico, tío. Mira cómo va a volar este Natu, eh. Bro, ¿me ha quitado mitad de vida de una acrobata? Sí, sí, sí, pero una, una locura, ¿Dónde, dónde está ese parrofúndilo? Mátalo, por favor, mátalo, matalo, ¿Quién ahí. Ande de la ciudad. Perdón, no, la Dios. Dios. Vale. Chicos, solo os pido una cosa. No os miráis a lo de las vallas. Algunos centímetros más tarde. ¿Dónde están? Ah, de locos, que van muchísimo más adelantado que yo. Bueno. Yo estoy hablando con el de las vallas. He pillado las vallas en el huerto con el turbo y ya está. El fin de la historia. Maravillosa jugada. Es... Ah, es que claro, yo no me conozco este juego. Ah, amigo. Claro, perfecto. Yo sí, perfecto. y. O sea, esto lo recuerdo porque. ¡Oh, se mía! Milagro, chicos, objetazo. No está mal, Mirad la, uh. mirad la pantalla para pillarlo, si queréis. Está en sí. la esquina de abajo a la izquierda del huerto. No, no tengo ni uno tipo planta, pero bueno. <risa> <risa> eh, esto es lo <risa> Yo sí tengo uno. <risa> esto es en lo que hay que ser buena gente con los objetos, chicos. A ver. Sí. Sabes que si no lo Bien. dices, luego lo van a ver en el vídeo. Uh -huh. y, y, y vas a quedar mal. Y bueno, sí, sí, sí. y ahí por, por WhatsApp te, eh, te, te comes, una, te comes un, un rico insulto. Vale, let's a go, ver. cuando queráis. Vamos, vamos, primero el de ruta. ¿Qué caga me sale? A ver, uy, ¡Oh! me sirve un montón. Un odio ¿qué salió, salió? Un Tangela me uf, sirve muchísimo. Nincada. Un nincada. ¿qué le salió? Un Nincada. Un Nincada. Eh. O, ojo con Sedinja, ojo con ojo, Shedincha. Shedincha. Ojo, ojo contra el gimnasio roco, eh Contra el gimnasio sí, sí, roco. ojo, con, ¿eh? Contra el roco. <risa> <risa> uno Esto es una Ay, basura, oh. tío ah, Yo tengo un Odis que es muy mi... rata Yo tengo un Odis que es muy rata Pero muy Tangla rata Tangela con el Mineral Evolutivo, me sirve, eh Primer ataque que me ha hecho este bicho Eh... Somnífero Muy fresco Le Pero tío, un mofa Ah, puedo dar bastante el asco meme. con un ah, Vileplum Nincada pa' la saca No sé qué voy a hacer con Sedinja, la verdad Tíralo la basura Capturadísimo Perfecto. No, bueno. bueno, tienes dos Pokémon, al menos son dos Pokémon de una. Que hay algo, algo. No es cierto, es cierto. A ver, niño te puede dar un poco Odis. de juego, ¿eh? Te puede dar un poco de juego, Serenja. <risa> ¿Qué que se te muere? Pues se te ha muerto, tampoco. Se te ha muerto. <risa> Nada, tengo, tengo un Tanguila con 800 de defensa que no lo voy a poder capturar en la vida. El mío se, se llama a El mío se llama Ochoa. Pero que bien, sí, bien de... me vino un tipo planta, no solo para el gimnasio, sino porque no tenía. No tenía vale, planta. chavales, una pregunta. ¿Os espero para capturar el segundo, no? Sí, sí, sí, sí. sí, sí. Pues, vale. Sí, porque si te sale Tangela, o sea, yo voy con uno menos. Yo no sé cómo llamar a este. Ah, Va, a llamar, Lucy. Lucy. Vale, voy a cambiar a Lucifer. El porque es que tengo la sensación de que como le pegue algo con Diggersby, no lo capturo. Okay. Un, yo creo que un retroducción te lo aguanta. Tío, por mea favor, agron. en esta ruta, en el juego por original, tanto. salían Honech. Quiero una EGISlas, loco, quiero una Egrislas. Eso podría estar muy fresco, eh. Quiero mi Gislas, joder. Uno, dos. Nah, oh de... nah, nah. no, Eddy, date brío. Bien. Vamos en auto, lo vamos a dormir, vamos a jugar safe, tranquilo oh, Bueno, vamos a jugar Vamos, vamos a jugar, jugar. polvo -po -no. perfecto Farfetch, espero que sea más rápido que este que Cleon Es lamentable el que Cleon, ¿eh? me ha hecho sombra Bill a Mike Diena Para hacerse tipo fantasma con el cambia tipo y meterle un mordisco O sea, ha sido lamentable <risa> <risa> ¿Sí, ¿no? no lo mato, tío Puño trueno mutatipo ay, Farfetch, Farfetch, Farfetch, Farfetch ¡FARFETCH! <risa> ¡Riff Farfetch! Oh! ¡Sí! sí Man. Sí. Dios, no me esperaba eso en absoluto, loco. ¡Qué alegría! Que no ¡Qué alboroto! Bueno, o sea, te juro, o sea, no sé qué combate. Mía, ¿no? no voy a hacer. No sé. Perfecto. Dice el eco. Nah, es malísimo, no sé qué. <risa> <risa> si es que yo lo he matado de dos golpes. <risa> no, yo Ay, le he gracias. dejado a nada de vida con un golpe karate. Bueno, Farfetch ha sido un placer, tío. Tengo un futuro tan growth full chaleco. ¡Qué rico! Qué rico Tangela, qué rico, qué rico, qué rico, qué rico. Carga aquí. tóxica es la MT Antídoto, bueno. antídoto A ver, o... bueno tengo polvo enero con Tangela, ojo Bueno venga, segundo Pokémon tóxica. de ruta bueno, este espérame, espérame, Pokémon espérame, espérame, espérame No le puse mote, no le puse mote El primer comentario que vea Pumba, Santiago me sirve, Santi Santiago Pum, Santiago Voy a, yo voy a capturar en el otro lado, yo voy a ir al otro lado, voy a ir al otro lado, paso de ese. Te lado. vas a con un combate doble nada más entrar. Es cierto, vuelvo a ese, ¿vuelvo a ese lado. <risa> Antídoto. Eh, tengo... <risa> Joder, te sabes el puto juego de memoria, asqueroso. Sí, sí, sí, sí. sí. Ese no, es... es que recuerdo ese combate. Además, me recuerdo el juego original, tenían los dos furfrows y me daban un dolor de. Uff, uf. pues en este juego tiene que ser Sí, sí, va, va, va. Segundo, va. Segundo. Eh, va. ¿Segundo? ¿Segundo? No hay dolor, Segundo, hay dolor no es dolor. Me hay de los Spur. Spur. Spur. Ah, de con los tres. <risa> Bro, los eh, tres hacemos. Hacemos. <risa> ¿Quién, ¿quién, ¿Quién hembra? ¿Quién hembra? Y ¿Quién macho? Yo, yo tengo macho. hembra. Ah, yo pues macho. tú. Yo, nosotros tenemos el, el. El ofensivo y tú el defensivo, creo. O al revés. ¿Qué, ¿Qué eh, vas a decir, Eddie? ¿Qué, qué ¿Cuál de es el. Trato? el... Eh, no, el hembra es el nos ofensivo. Saltemos. El hembra es el ofensivo. Uy. El otro es el macho. Nos... ¿Quieres que nos lo saltemos? A ver, los tres tenemos el mismo. Es que prefiero un Odish, la verdad, antes que un Spur ¿Y qué? Pero es que no puedes capturar un Odish, porque ya lo tengo oh. yo Ah, perfecto, bueno, nada, entonces nada, nah, nah, vamos a capturar Ah, vale ¿Qué pasa? Que oh, puedes saltar o qué? ¡Pantallitas! ¡Pantallitas, me gusta! ¿Golpe de cabeza? No lo mato a Spur del golpe de cabeza, ¿no? Perfecto ¡Pantalla de luz! Uh, Tú, chavales, lanzad porque He estado o sea, a, a, punto, okay. de a, sí, corral, a <ríe> punto de tirarle a Master Ball ¡Psycho <ríe> <bro>. Estado <ríe> ¡A, <ríe> a <ríe> punto de tirarle a Master Ball, bro! Hubiera sido tan bueno Mira, apunto Dos, tres Captura Pur. Mira, aprovechando que Perfecto. Os digo ver, que, esto... que lancéis pokeballs Y soy yo el único idiota que no me está capturando <risa> Vale, chavales <risa> eh, esto, es, esto es un espacio un poco raro Pero bueno, como se llama Spur Y he escuchado lo de pur Pues este bote se lo va a llevar Purworks Que son los diseñadores de mi layout De, no el, de los streams De locos A mí me llama Fabián aunque sería Fabiana porque es hembra, pero Fabián. Yo no asumo géneros. No me cancelen, Fabián. O pues sale Purgor. There we go. ¿Cómo le hace la puli, eh? La puli, de eh, lo que sea. Sí sí, sí, sí, sí. No solo le pago 90 pavos, sino encima le tengo que hacer esto, ¿sabes? <risa> Perfecto. ¿Dónde está la Mete, loco? Hostia, este ah, va, a va a ser, ruko, ser un Este se lo lleva Rungu. Tú, qué pereza, te lo juro. Ah, bueno, ponemos unicans. todo los nombre. Bueno, yo le voy unicans. a poner. Mira un mal que no me ha salido un tú. Porque me daba arcadas. Bueno, con intimidación, Arbok. Bueno. Una pregunta, ¿el palo solo funciona con Farfetch? Sí. Sí. Ay, eh. ¡Ay! Oh, si no usas más a Farfetch, te intercambio el palo. Eh. Por no sé. Por un. Por una valla naranja. ¿Te parece? Por una valla naranja. <risa> por una ver, yo, no, yo no lo veo mal. No sé. <risa> por una valla naranja. Fantástico. Best change ever. Lo veo. Una pregunta. Bueno, ¿un qué hace? Uf, traspasa sustituto. Bueno en ataque ¿Y físico, tío, de verdad O sea, me están tilteando con las naturalezas Te lo juro Venga, yo voy también a mirar eso, ya que estamos Esperan, pero... Me están tilteando muy hardcore con las naturalezas Y el Odish Malo en ataque, bueno, algo es algo Algo, es algo? Polvo, veneno, paralizador, no, somnífero no, no, no. Me gusta Odish Vale, a ver, Nincada Me ha me salido que si lo que me da pereza Es que tengo que poner a un Pokémon al nivel, tronco todo ah, este neutro, familia. Nivel. Este está a nivel. Vale, pues el hombre para equipo. A ver. Oh, tiene clorofila mi tangela. Neutro. Perfecto. Y el Spur me salió. Ah, malo un ataque especial. Perfecto. Con ritmo propio. Perfecto. <risa> bueno, igual, igual de basura que yo, loco. Igual de basura que yo. Que me cuesta mil dólares entrar. Ah, Sí. sí. Ah. ¿Sabes ah, qué es lo mejor? El diálogo de después. Que te dice... ¿Eh, todo este dinero va destinado a, a labores de... De restauración y mantenimiento, posiblemente Posiblemente ah, Se lo gastan en whisky Seguro <risa> <risa> Se lo gastan en tiene, tiene pinta de tomar Super mucho poti. whisky Pillarle a mi corte, chicos El título de eco va a ser Persiguiendo a fruit no, no. por un palacio, perfecto No, no, no, el Farfetch, <risa> va a ser Remontamos la serie, la muerte del Farfetch Me gusta que el Snorlax sea para Mi capítulo <risa> Y para mí, combate doble contra los rivales Colmillo ah, no. rayo, colmillo ignio o colmillo hielo, tío, no sé cuáles son los mejores Es que no. Eh, Oedi, para, ¿sabes lo que toca para tu episodio aparte del Snorlax, no? ¿El gimnasio? No, un ¿También? combate doble contra tú y tu rival contra Benit Benitro, vato ¿Otra vez? Contra el Farfetch otra vez No, no Sí, sí ¿eh? Ah, perfecto Contra el Farfetch otra vez, tú Me cago en todo Vale, chavales, pues hasta aquí el episodio Espera, una cosa, una, cosa, una cosa antes Una cosa antes, una cosa antes Joder eh, ¿cuánto, rato, ¿Cuánto rato seguido puedes haber cortado hasta este punto? en plan <risa> No tengo ni idea la... pero... 20, minutos fácil, 20 minutos fácil Pero fácil, ¿eh? ¿Qué llevo grabado? Sí, sí, sí. 40 y el capítulo 40, será de 20 sí, sí. seguro nah, o sea... El episodio era el episodio sí, 2 minutos sí, sí. Vale, chavales, pues hasta aquí el episodio de hoy eh, Ha habido por fin Una puta muerte de un Puto chetado que era Javix. Me alegro infinito. <risa> Yo, hateado, tío. Yo no he a nadie y todos me hatean. esto es sé. Se festeja como un gol. La muerte de Javix se festeja como un gol. Esto es un 2 contra 1, Javix. Lo sabes. Ahora mismo sí, está sí, la cosa sí, sí, sí. que no, no puede ser otra cosa. Así que nada más, dejad un super like de Compitrona. Apretad ese botón como si no hubiera un mañana. Dejad un comentario también para participar en el increíble sorteo que tenemos. Que hago un friendly reminder aquí final. Y, y nada, sí. eh, que tenéis los capítulos. Suscribiros cap los, a los tres, los tenéis en la descripción. Los capítulos, los canales de estos tres, pesados. Bueno, de estos tres, dos. De, de estos tres, dice. Dos, sí. <risa> Se había más ¿eh? sí mismo pesado. Increíble. Así Qué que nada menos. más chicos. Chao. Chao. Chao, chao. Chao, chao.